Si no quieres perder tiempo y recursos a la hora de crear un plan de marketing, empieza bien desde el principio. Los planes de marketing no fracasan al final, fracasan con un mal inicio, con una mala fijación de objetivos y metas. Así que si quieres triunfar, tener éxito o al menos no equivocarte desde un inicio en la creación de un plan de marketing, quédate en este vídeo, vamos a ver lo que es la técnica SMART, vamos a ver cómo aplicarla en objetivos de marketing y también veremos unos objetivos a nivel práctico. Así que más no puedes pedir. Quédate en este vídeo y sigue conmigo. Vamos allá. Hola, soy Carlos. Bienvenido o bienvenida de nuevo al canal del Juego del Marketing. Si es tu primera vez en este canal, por favor, antes de seguir viendo el vídeo o mientras lo ves, por aquí hay un icono de suscribirse. Suscríbete al canal, que no cuesta nada y seguro que no te arrepentirás. Dentro del marketing estratégico, la planificación, la creación de objetivos y sus metas es fundamental, es primordial. Es el punto que puede marcar el éxito o el fracaso a medio, corto o largo plazo. Así que muy atento, vamos a hablar de la fijación de objetivos y metas y hablaremos de la técnica SMART, que es la técnica que más se utiliza, no solo a nivel de marketing. La técnica SMART se puede aplicar a cualquier proyecto profesional o personal. Si chequeas un poco, miras por internet, en YouTube, verás que esta técnica no solo es específica del marketing, pero ayuda mucho dentro de un departamento a la hora de planificar bien una estrategia de marketing, marcar unos objetivos siguiendo esas pautas que marca esta técnica o este método llamado SMART. La técnica o método SMART fue creada por George T. Doran, por aquel entonces consultor y director de planificación de la empresa Washington Waters. Quien dijo que existía una forma más inteligente, SMART, de ahí viene la palabra, de crear objetivos y metas. Pues bien, ese método, esas siglas de la palabra SMART, SMART, que veremos a continuación, se utilizan para definir las bases o al menos a modo de consejo o de guía a la hora de fijar unos objetivos y unas metas dentro del departamento de marketing. ¿Cómo desglosamos esa palabra SMART? Empecemos por la S, la S de specific o específico en castellano, donde es importante especificar bien el objetivo y no hacerlo de una manera general. La M de miserable o medible, disculpad por mi inglés porque no es muy bueno. ¿Qué viene a decir esta M medible? Viene a decir que si el objetivo no se puede medir o es confuso, no vale la pena marcarse una meta, no vale la pena marcar como objetivo y lo tendríamos que rechazar. La lo alcanzable. si ese objetivo, si esa meta no se puede lograr, no vale la pena fijarla. Tienen que ser metas que tú sepas que puedes fijar, a las cuales puedas llegar, sobre todo para poder cumplir ese objetivo, pero también con ese valor de motivarte a ti mismo o motivar al equipo el cual es el encargado de llegar a ese objetivo. La R de relevant o relevante. Cuando fijes un objetivo de marketing, tiene que ser relevante dentro de tu empresa. ¿Por qué? Porque cuanto más relevante sea, más placentero será para la empresa si se cumple y mejor caerás a los de arriba. Y por último, el time base, el plazo. Cada objetivo de marketing que te marques, tiene que tener un plazo en el tiempo para ser cumplido o al menos marcarte ese tiempo y al final valorar, medir si se ha cumplido o no. Este método técnica SMART ha evolucionado en el tiempo como todo dentro del campo del, del marketing. Incluso su propio creador decía que esas cinco siglas no eran inamovibles, que se podían modificar. O al menos podían evolucionar. Por ejemplo, esa R de relevante ha pasado a ser la R de realista. Al final tienes que marcarte un objetivo de marketing que sea realista. ¿Cómo saber si tu objetivo de marketing es realista o no? Lo hemos visto en vídeos anteriores. Tienes que tener muy clara toda la información previa antes de llegar a este paso para saber si lo que realmente quieres conseguir es viable o no, es alcanzable o no, es real o no, es realista o no. A mí, particularmente, trabajar el, el método SMART hablar de definir objetivos me ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque alguna de las mayores pérdidas de tiempo que he hecho a nivel profesional y personal ha sido no definir bien los objetivos concretos, medibles, tangibles y que realmente fueran realistas y yo pudiera cumplir. Os pongo un ejemplo con, el, con este canal. Cuando yo decidí crear este canal, me marqué como objetivo durante el año 2021 por lo menos llegar a esas 4.000 visualizaciones y esos 1.000 suscriptores para poder luego monetizar los vídeos. Yo podría haber dicho, de acuerdo, voy a ganar seguidores, pero tendría que fijarme una cantidad para saber si al final de ese tiempo se ha cumplido o no. Al final es trabajar de una manera más smart, más inteligente esos objetivos. Y con eso te ahorrarás muchísimo tiempo, muchísimos recursos y podrás medir posteriormente muy bien si ha tenido éxito o, en este caso, ha fracasado. Mira si es buena esta técnica Smart, que lleva ya 40 años y se sigue aplicando en departamentos de marketing y en otros departamentos, seguramente, de empresas y en otros proyectos. Así que, a modo de resumen, ya sabes, los objetivos de marketing tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser realistas, tienen que ser alcanzables y tienen que tener una base, un plazo de tiempo. Y para eso recalco lo que decía en vídeos anteriores. Antes de fijar esos objetivos de marketing, haz un trabajo de análisis previo. Trabaja en el DAFO que vimos en el vídeo anterior, en la masterclass. Te dejaré la descripción del vídeo por aquí o por aquí, no lo sé exactamente. Y un punto que considero importante. Veréis que he hablado de objetivos y metas. El objetivo es a lo que tú deseas llegar y la meta es hasta dónde quieres llegar. Mi objetivo puede ser incrementar las ventas. Y mi meta será incrementarlas en un 20%, por ejemplo, durante un año. De acuerdo, a Carlos, me has explicado de manera clara lo que es el método SMART. Pero ahora ponme algunos ejemplos de objetivos de marketing para que yo lo vea más claro. Pues te voy a decir unos cuantos. Empezamos a enumerar. Uno de los objetivos básicos que aparece en todo plan de marketing. Aumentar las ventas. Otro objetivo de marketing es dar a conocer una marca o un producto nuevos dentro de un mercado. Otro objetivo de marketing que ha de estar sí o sí dentro de tu plan de marketing captar nuevos clientes, incrementar tu cuota de mercado y si ves que el mercado ya está copado, fidelizar a los que tienes. E incluso el mercado no está saturado. Fidelizar clientes debe ser un objetivo de marketing que debe estar sí o sí dentro de cualquier plan de marketing de cualquier empresa. Que no captes un cliente que solo te compre una vez o adquiera uno de tus servicios una vez y luego se vaya. Otro objetivo de marketing muy importante es mejorar el retorno de la inversión. Yo deposito una serie de recursos, normalmente económicos, a mis estrategias de marketing y a mis campañas y le tengo que ver si han sido productivos, si han sido rentables. Y para eso está el último punto del plan de marketing, del plan estratégico, que es la medición. A modo de resumen, estos serían los objetivos básicos que deberías plantearte a la hora de crear un plan de marketing. Aumentar tus ventas, aumentar tu eh, incidencia en el mercado, captar nuevos clientes y fidelizarlos. Y que esos objetivos sean lo más rentable posible para repercutir en el beneficio final de la empresa. Y da igual qué tipo de empresa o proyecto tengas, ya sea más tradicional o ya sea un producto o un proyecto 100% online, ¿de acuerdo? Los objetivos, al fin y al cabo, son lo mismo, pero quizá con diferentes nombres. Si tienes un proyecto digital, tus objetivos de marketing serán ganar nuevos clientes, que en este caso será captarlos y generar tráfico a tu página web, por ejemplo, que ese usuario al final se convierta en tu cliente, que al final compre, que al final consuma, que adquiera uno de tus eh, productos o servicios, es decir, que lo conviertas, que lo pases de ser un lead, que se llama, a un cliente final. Y el último punto en un plan de marketing digital también está el de fidelizar, al igual que en el marketing más tradicional, en el marketing digital el tema de fidelizar está como concepto básico a la hora de crear un objetivo de marketing. Y una vez definidos estos objetivos, le marcas una meta a cada objetivo. Y ahora, antes de acabar el vídeo, te voy a dar unos pequeños consejos que a mí me han ayudado mucho a la hora de definir los objetivos de marketing en las diferentes empresas o proyectos en los cuales he trabajado. El primero sería que definas muy bien los objetivos y, sobre todo, que estén consensuados con los otros departamentos que puedan estar implicados en ellos. Un segundo consejo que te daría es que a la hora de redactarlos, de exponerlos, Dentro de una presentación, no es que mano, obviamente, sino una presentación en PowerPoint o lo que sea. No tengas miedo a explayarte, no tengas miedo a alargarte. Es verdad que los objetivos tienen que ser concisos, tienen que ser concretos, pero la manera de explicarlos es muy importante también. Busque dedica el tiempo suficiente para explicar ese objetivo, de dónde sale, el por qué y los motivos los cuales has elegido fijar ese objetivo y esa meta para que tu audiencia, para que la gente que tiene que aprobar esos objetivos, tenga toda la información y vea que realmente ese objetivo está bien trabajado. Y como tercer y último punto, el vocabulario que utilices que sea lo más positivo posible. No utilices verbos de carácter o connotación negativa, no utilices perder, por ejemplo, utiliza aumentar, utiliza ganar, conseguir, incrementar, éxito. Entras en internet, buscas sinónimos de éxito y de conseguir y te saldrán todos los que quieras. Hay que ser smart, de acuerdo, pero también hay que ser positivo. Y con esto me despido en este vídeo. Hemos hablado de objetivos de marketing, hemos hablado del método más óptimo a la hora de eh, crearlos o ejecutarlos, hemos hablado de las metas, muy importante, objetivos y metas, y hemos visto ejemplos. En este tiempo has sabido cómo planificar y ejecutar de la mejor manera posible los objetivos de marketing. Así que yo me despido, muchas gracias por pasar este tiempo conmigo y ahora que has aprendido algo, puedes seguir jugando. Adiós.